Sí, a pesar de la derrota del día de hoy, ha sido la mayor notadora con 24 puntos. ¿Cómo te ha sentido con tu nuevo equipo de Géminis? Bueno, la verdad es que como el equipo, súper bien. En el día que he entrenado, me han ayudado muchísimo. Me han elevado el ánimo, ¿no? La liga, sé que está dura, el es un nuevo cañón fuera prácticamente. Ya me ha dado la, la confianza, todo. Eh, nada, seguir trabajando porque la liga recién comienza. equipo y luego tú vienes de una larga para de un año. La verdad es que me sorprende porque Para ella. Y una última pregunta: ¿Qué se siente enfrentar a, a, a tus compatriotas como Ciudad Arca y, y, y Burgos? Es para nosotros, no, no solamente de mí, sino de ella, porque ya nos lo han preguntado pero recién juntas y lo hemos, hemos dicho prácticamente lo mismo: es como una motivación, porque eso nos ayuda como vas a trabajar mejor, ¿no? Y eso ayuda al equipo. Es lo una especie pasar. de rivalidad que tienen ustedes. Pero, pero sana. <risa> <risa> Muchas gracias. gracias. Que...